Saludos, ya estamos aquí en Peterson Games. En esta ocasión vamos a arreglar un problemilla a la hora de grabar o querer grabar en Facebook alguna, algún streaming, algún eh, video en vivo eh, y en directo, obviamente. Y es aquí, por ejemplo, cuando dice video en vivo, le damos clic y aparece este, este problema esta leyenda que dice unable to find microphone que significa que no ha podido encontrar el, el micrófono please contact the microphone and verify correct microphone permissions in your browser dice que por favor conecte el micrófono y que verifique correctamente los permisos del micrófono en tu este navegador bueno estamos listo entonces aquí en esta pestañita que ustedes ven aquí a la derecha aquí al, al a la esquina superior derecha donde dice esta página no tiene permiso para acceder a la cámara y al micrófono ahí sencillamente lo que vamos a hacer es darle clic y dice esta página no tiene permiso para acceder al micrófono y le vamos a cliquear en el primero en la primera opción que dice permitir que facebook acceda siempre a la cámara y micrófono obviamente configuramos también el micrófono y la cámara en mi caso por default ya es la webcam C110 Logitech y le, ya, le damos clic listo y esto en teoría ok está en, en teoría ya debería de eh, pues estar listo para poder grabar si que vamos, vamos a, a, a verlo y ahí está uyuyu uy. Ya lo quito y ahí está ya. Esa es la forma más rápida de arreglar el problema este de que Facebook no, te, no tiene permiso, no tiene autorización para grabar video en vivo. Y pues espero que se, les haya servido, les haya gustado y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video.